Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Son las 7 y media de la mañana. Que pedo, güey. Wey, güey, siento a las eh, no, pues sí, güey, es A pues si wey, esa las A con mi <ríe> pedo. De madre. ¿A dónde vamos ahorita, güey? Otro pedo. Ah, vamos a Guaxla Entonces. Vamos a ir grabando la aventurilla, amigos. ¿Qué? Voy a tomar video. Hola están? Entonces... ¡Hola! Ya conseguimos nuestro primer raite. Miren neta, qué pinche alegría, güey Cerró una hora y media de camino <ríe> Más, güey... Sí sí. sí, sí, hay camote del cerro. Cocos a 50 metros. Vamos a ver si hay cocos adelantitos. Por ser si una arqueológica, güey, se supone que no podemos pasar por aquí güey, No podemos ni pararnos güey. ¡Pone! <risa> Hola Es alrededor de las 4 de la tarde, 5 Hemos Avanzado Hemos tenido más unas 8 horas de Aventura sin parar Y la neta ya estamos bien agotados Un amigo Va a hacer el paro para que hagas en su casa Así que Vamos a ver si sí encontramos algo de comer en su casa. A ver qué les robamos. Hola, chicos, estamos justo enfrente a la laguna de Cachiplanes. Frente a la laguna de Cajizlales. Felicidades. Bueno, no sé qué laguna es, pero estamos enfrente de ella. Antes de que se acabe el día. ¡Ah! ¡Malditos hippies! ¡Los odio! Wow. Sí, wey. <risa> reventamos esta voz que reventamos cada vez que de frente nos miramos, y lo que bajo la mesa nos tocamos, y un beso robado queda siempre como adiós. le metieron un poquito más de varo, güey, a, a los guachimontones, güey. Ahí wey. te va, ahí te va la mía. Antes de para que digas, no, güey, lo vas a, a, va a sacar dentro de mi contexto. Ya te dije un punto. La información que wey, debe ser primordial, güey. Sí, porque wey. vas a llegar a la plaza o a la casa de la cultura, güey. Las dos están en el centro. Otras. Desde ahí tienes que afanar, a remangar, a agarrar como quieras al turista y tratar de que pernocte de menos una noche, güey. Que haga una derrama ya en el hotel. Ahí, bueno. ahí te va. A lo que vas tú, lo meto yo. Con un poquito de Guanajuato. La pinche rondalla por todo el pueblo. Y esa es otra. Ya si quieres un servicio aparte, arriba los no te esté permitido, wey. Darte las El día de ayer. Hola. El día de ayer fuimos a la casa de un amigo. Y terminamos hablando de.. Supernovas, güey, Política mexicana Antimateria, antimateria no Energía Energía renovables Y la chingada Entonces uh, Para el día de mañana Lo que queremos hacer es Que para el día de hoy Nuestro objetivo es uno Llegar a Tala Chequearse ahí internet para ver si podemos hablar con la amiga de este vato. Y después, llegar a San Isidro, Mazatepec, que es un lugar donde hay aguas termales, una chingada, de aventura ya. así. Ojalá todo salga bien! Ya cruzamos la mitad del pueblo. Es cierto, acabamos de llegar al municipio de San Isidro, Mazatepec. No, sigue siendo Tala, más no, es que es el Estamos en el municipio de Tala y estamos pasando por el proyecto de San Isidro Mazatepec. Eh, eh, eh, esta es la placita de San, eh, San Martín, y sí, San Isidro, San, San Martín, San, San Isidro, Mazatepec. Este, Podemos apreciar que la arquitectura de este. Este lugar es de ambiente colonial, con una influencia estadounidense bastante marcada en su iglesia, una un particular, con un particular tono verde en sus estructuras. Maíces rudos, maíces fuertes, tan buenos como los mejores. Yo sé que probablemente ustedes no lo ven, ustedes no lo ven. Pero lo que tenemos aquí es un balneario. Son las 7 de la mañana y ya nos vamos. La razón por la que no grabé ahorita fue porque no quería que mi celular y mi cámara se echaran a perder con la humedad. Hola. Santa Cruz. No hemos llegado a ningún lado. Estamos perdidos. Tenemos hambre y frío. ¡Vamos a morir! Ya <risa> no, no se crean. O la que creen. ¡Ya conseguimos! raite. ¡Oh, ya llegamos! En fin, vamos al pulito de Santa Cruz de las Flores y ya, se acabó. Yeah, todo, ya. Ya de se sentimos realizados estamos bien, a gusto, contentos ya sabemos que un viaje de este tipo se puede realizar, sin muchos preámbulos la no solo hay que saber bien a dónde dirigirte porque si no te vas a morir este, y nada Yo creo que nos vemos para la próxima <risas> musiquita de realización fin